Buenas tardes a todos y a todas. Eh, presidente, directivos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Directora General de Energía, Director General de Medio Ambiente. Buenas tardes, noches a todos y a todas con una vista maravillosa de la ciudad de Badajoz. En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia de nuestro presidente, de Guillermo Fernández Vara, que tenía un interés muy especial por compartir con vosotros y con vosotras esta jornada. Un compromiso de última hora ha impedido que pueda acompañarnos y os transmito su saludo y su pesar por no poder estar aquí esta noche. Y quiero agradecer a Ampier el interés que ha mostrado por hacer aquí en Extremadura estas jornadas y el compromiso que viene mostrando con nuestra tierra, porque así me consta en las diversas reuniones que ha mantenido con nuestro presidente y con el consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro. Como os decía, nuestro presidente tenía interés en estar con vosotros y vosotras para conocer vuestras propuestas en torno a este proceso de transición energética que cada día parece más necesario ante el cambio climático. Uno de los mayores problemas en el que, con el que tenemos que lidiar y ante el que no cabe esconder la cabeza, como algunos sectores se han empeñado en hacer hasta hace bien poco. Esconder la cabeza no hará que las temperaturas dejen de subir 1, 2 o 3 grados. Esconder la cabeza no hará que nuestro sector agroalimentario no acuse esas diferencias climáticas que pueden cambiar la producción y la rentabilidad de muchos cultivos. Y el sector agrario, como saben ustedes, es un pilar fundamental para nuestra economía y para nuestra forma de vida. Asimismo, hay que hablar de los regadíos en esta región, tenemos muchos problemas por el coste energético que lleva el riego de nuestros cultivos, sobre todo en Las Vegas, altas y bajas del Guadiana. Estamos eh, trabajando en implementar un regadío de montaña en el norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Ambroz, el Valle del Jerte y la Vera. Y seguiremos teniendo problemas con eh, la energía en esos regadíos. No se puede, además, ocultar que ese cambio climático tendrá un impacto muy negativo sobre, estas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras cosechas, nuestra economía y especialmente en las regiones más cálidas, como por ejemplo Extremadura. Es evidente que asociaciones como la vuestra han percibido claramente el problema y además estáis trabajando mucho y muy bien con esa propuesta de transformar ese viejo modelo de energía fósil por el nuevo modelo de energía renovable. Como consejera de Medio Ambiente, no puedo más que ofreceros todo el apoyo en esa oferta de cambio de modelo energético, porque no podemos seguir caminando hacia la barbarie con la cabeza bajo los hombros. Y eso lo digo yo, lo dice en este momento como consejera de Medio Ambiente, como coordinadora de un equipo directivo de la Consejería con competencias en Medio Ambiente en Extremadura, que es una de las comunidades autónomas más respetuosas con el Medio Ambiente. Quizás porque venimos de una cultura rural y campesina y tradicional que nos enseñó a cuidar y a respetar nuestro entorno. Eso lo han hecho los agricultores y los ganaderos durante siglos. Por eso hoy tenemos un medio natural privilegiado. Extremadura es una de las regiones menos emisoras de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Emitimos aproximadamente un 2% de las emisiones totales a nivel de España. Pero somos plenamente conscientes de que esto es un problema global y que todos tenemos que aportar nuestro esfuerzo, ya que solo un esfuerzo combinado podrá asegurarnos el éxito en la difícil tarea que nos ocupa. Desde nuestra sencillez y nuestras posibilidades, Extremadura se está sumando al grito global contra el cambio climático. ¿Y cómo nos sumamos? Nuestra apuesta, la apuesta de la Junta de Extremadura, es una estrategia de economía circular de economía verde como modelo de desarrollo de nuestra región para la próxima década. Poco antes del inicio de este verano, en el estado del debate de la región, Guillermo, nuestro presidente, proclamó ese compromiso, definir una estrategia de economía verde a la que llamamos Extremadura 2030, que va a ser la hoja de ruta de nuestro desarrollo a corto y medio plazo. Evidentemente, ese proyecto surge en la Consejería de Medio Ambiente y Rural políticas agrarias y territorio. Pero evidentemente ese proyecto no se puede quedar en una consejería. Es un proyecto de gobierno manifestado claramente por nuestro presidente. Puedo avanzaros algunas pinceladas de esa estrategia porque aún estamos en el camino. Aún estamos en el proceso de coordinación entre todos los departamentos y las consejerías. Porque no puede ser solo una medida energética o una decisión fiscal o un turismo sostenible, no. Si queremos, cambiar, si queremos plantar cara al cambio climático, si queremos aportar nuestro granito de arena a un modelo de crecimiento más racional y sostenible, debemos hacerlo como gobierno, incluso me atrevería a decir más, como sociedad, como la sociedad extremeña. Puedo adelantaros esta noche, las líneas maestras de esa estrategia de economía verde ya están trazadas. Que hay un trabajo muy intenso durante estos últimos meses y me parece que en próxima semana será el presidente de la Junta el que explique a todos los extremeños y extremeñas cuál es esa hoja de ruta que además va a ser flexible, participativa y abierta a propuestas siempre de mejora como esta por ejemplo del modelo energético en el que trabajáis desde Ampier. Os decía que no puedo adelantaros como tal la estrategia de este modelo de Economía Verde, pero como consejera de Medio Ambiente y también de Transporte, me gustaría resaltar uno de los ejes, porque precisamente es una de las acciones que estamos llevando a cabo desde la consejería, que es la apuesta clara, rotunda y firme, muy firme, por un sistema de transporte público eficaz, digno y sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental. Comentábamos antes abajo con Miguel Ángel y con los periodistas. Alemania tiene todas sus vías electrificadas con energías renovables. Extremadura no tiene ni un metro de sus vías electrificadas. Y hemos solicitado, hemos hecho el pacto por el ferrocarril con todos los grupos políticos de la Asamblea, con los sindicatos y con la patronal. Y por eso este sábado yo voy a estar aquí en Badajoz como una extremeña más, en una manifestación pidiendo un tren digno, un tren que necesitamos ya en Extremadura. Ni un metro de línea electrificada. Queremos un tren digno, un transporte público so sostenible y por eso el Pacto por el Ferrocarril. Se dice que queremos un tren electrificado y que, por tanto, un tanto por ciento de esa energía debe proceder de las renovables. En esa misma apuesta por el transporte, hemos empezado esta mañana en el Palacio de Congresos de Mérida, con más de 130 alcaldes y alcaldesas en un proceso de renovación y modernización del transporte público por carretera, que no está en una situación similar al ferrocarril, pero que muestra las carencias y debilidades de un sistema obsoleto, con rutas y líneas creadas hace 60 años, que necesitan una profunda reestructuración para que sean eficaces y sostenibles. Estos esbozos que acabo de trazar sobre una apuesta por el transporte público sostenible pueden ser un botón de muestra de lo que nuestra comunidad quiere aportar frente al cambio climático, que ya no es ninguna amenaza, sino una dura realidad. Termino dando las gracias nuevamente a Pierre por vuestra importante aportación a esta misma batalla por preservar nuestro planeta y, sobre todo, os invito a que sigamos trabajando juntos para minimizar los efectos negativos del cambio climático. No es fácil, lo sé, pero no estamos aquí para hacer las cosas fáciles, nos ¿no parece. Buenas noches, amigos y amigas, y que tengáis una jornada provechosa y, sobre todo, que sepáis. Que la Junta de Extremadura, que el presidente Guillermo Fernández Vara, que el consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro, están apoyando todo el sector de las energías renovables desde lo que podemos hacer desde nuestra competencia. Y alzaremos la voz allá donde la tengamos que alzar para que no sigamos con el monopolio a las empresas eléctricas en detrimento de las familias y las empresas de energías renovables. No podemos dotar a los inversores de este país, sean del sector que sean, en este caso de las energías renovables, de una inseguridad jurídica muy importante con efectos retroactivos. No se puede permitir, no es sano que un país desarrollado serio como el nuestro acabe siendo un país de pandereta eh, con, creando inseguridades jurídicas a nuestros empresarios y empresarias del sector privado, en este caso de las energías renovables. Muchas gracias a todos y agradeceros vuestra invitación.